Cuba fue uno de los países con mayor movilidad en bicicleta del mundo en la década de los 90. Lo mismo que en Países Bajos y Dinamarca, una crisis petrolera los llevó a encontrar en las dos ruedas la solución a la movilidad urbana. Los países europeos transformaron sus ciudades de manera permanente a favor de la bicicleta y siguen siendo un referente global en movilidad sostenible. Pero en Cuba, específicamente en La Habana, pasó lo contrario. La bici está casi extinta en sus calles. El transporte público es escaso e ineficiente. Poseer un automóvil propio es casi imposible. Ante ese panorama, revivir el uso de la bicicleta se ve como una solución necesaria y urgente. Es ahí donde Yacer ha volcado su vida, a promover y rescatar el uso de la bicicleta como modo de transporte. Reconstruir la estampa de una Habana llena de bicis. Soy Juan Pablo Ramos y hoy en Cletofilia les presento Citicleta, un esfuerzo para devolver la bicicleta a las calles de La Habana. Yacer González Cabrera nació en un lugar donde los carros eran casi inexistentes. Caminar y andar en bicicleta eran los modos más comunes para ir de un lado a otro dentro de Nueva Gerona una población diminuta en la isla de la juventud, al sur de la isla principal de Cuba. Y bueno, siempre desde niño soñaba con tener una bicicleta y tuve una bicicleta bastante joven. Mi, mi bicicleta propia, ¿eh? con 11 años, que me la regaló mi abuelo. Y, pero también vivía en una ciudad muy pequeña que se llama Nueva Gerona, en la isla de la juventud, donde prácticamente no hay carros, entonces para mí era muy fácil moverme en bicicleta por cualquier lugar de, a donde yo quisiera. Y ya desde entonces, hasta los 14 años, casi 15, hasta los 15 años, estuve usando la bicicleta como mi manera de moverme. Era, era la manera, ¿sabes? Íbamos a la discoteca en bicicleta, íbamos al campo a buscar frutas en bicicleta, íbamos a la escuela en bicicleta. No había otra manera de pensarlo. Esa bicicleta china que le regaló su abuelo, era una del millón mil que arribaron a la isla en 1995 como parte de un plan para hacer frente a la crisis energética y económica que vivieron después de la caída de la Unión Soviética. En esa época, el gobierno cubano, además de importar bicicletas, transformó cinco fábricas de camiones en fábricas de bicicletas para hacer sus propios modelos y construyó caminos exclusivos para ciclistas que unían diferentes pueblos. Una situación muy bien registrada en el documental Belorussian, One City Solution to the Automobile, de 1996. Ir en bici de un lado a otro era parte de la vida de Yacer hasta los 15 años que se mudó a La Habana, donde el déficit de transporte público, como él lo menciona, es un mal crónico. Me moví para acá con 15 años y tenía la necesidad de tener la bicicleta porque la bicicleta ya había aprendido que yo me muevo cuando yo quiero al ritmo que, que, que yo pueda y que dependía de mí, eh, todo, el, todo el rato enfrentando el transporte público que, que es impredecible, eh, o sea, no tiene horario, pero también es insuficiente de, de verme en la situación de, de tener que esperar por algo que realmente no es necesario, yo sabía que tiene una solución. Nada, me hizo oh, regresar a la bicicleta de nuevo. Aunque pedalear en La Habana era mucho más complicado que hacerlo en su natal Nueva Gerona, ya se reconectó con la libertad y agilidad que da la bicicleta. Así recorría el trayecto de su casa a la empresa estatal de informática para la que trabajaba. Él es informático de profesión y antes de dar el brinco a emprender su propio negocio, Trabajó para dos empresas del Estado haciendo desarrollo web. Había una oportunidad que era la de hacerse cuenta propistas, Era algo que estaba empezando, que, que estaba empezando. Prácticamente empezó en el año 2010 una nueva, una nueva manera de, de ver el trabajo privado, ya con más aceptación, sí, con, más, con más aceptación, pero también apoyado desde instituciones gubernamentales. Y ahí vino la oportunidad de hacer algo diferente y dejé la informática para meterme en un, un, un pequeño negocio de tours en bicicleta, tours y gente en bicicleta, y ahí empecé a meterme más todavía dentro de, de la cultura de la bicicleta. La empresa de tours para la que trabajó le dio una ventana para conocer lo que sucedía en otras partes del mundo. Los turistas le platicaban de actividades que se realizaban en sus países, como la vía recreativa de Bogotá, en Colombia, o la masa crítica, en San Francisco, Estados Unidos. A Yacer se le iluminaban las ideas. Le encantaría ver algo así en La Habana, aunque primero había algunas barreras ideológicas que derribar. El ocio, por ejemplo, es un privilegio para muchas personas por cuestiones económicas, explica Yacer. En 2015 comenzó a organizar paseos por su parte, dirigidos al público cubano un pretexto para salir de la monotonía y disfrutar de la calle. Mientras que un turista eh, se contentaba con conocer los lugares más, más turísticos o históricos, eh, los locales ya sabemos mm. todo eso, entonces eh, estaba buscando conectarles con experiencias que ellos conocen. Por ejemplo, me puse a pensar qué es lo que estamos esperando del fin de semana, ¿no? ¿Qué estamos esperando? ¿Ir al cine? ¿Ir a una, a una obra de teatro? Eh, Salín, Salín entonces inventé la vuelta de noche que, la, que para hacer la, la, la hacíamos los jueves, para que tampoco choque con los días de fiestas acá son viernes, sábado, domingo como es el fin de semana lo puse el jueves como una manera de extender eh, el que quiere, ¿no? extender el fin de semana un poco hacia adelante y vino a ser un recorrido nocturno en que hacíamos una parada para tomar helado, para tomar cerveza conociendo la, la ciudad de noche pero sí creando un espacio de socialización, donde la gente llegó a conocer nuevas personas, eh, conversar, cubrir eh, nuevos lugares de la ciudad. Fue un 27 de septiembre de 2015 que comenzó el paseo Bicicletear La Habana punto de partida para lo que dos años después daría vida a su emprendimiento Citicleta Desde ahí le dio un pulso a más ideas como el picnic musical o el cafecito de mañana donde regala café a las personas que se mueven en bici En 2021, ya con cuatro años de haber creado Citicleta Yacer consiguió el apoyo de la Embajada de Alemania en Cuba para generar una pop-up store, un espacio físico efímero para mostrar todas las actividades que ya realizaba hasta ese momento. El proyecto era pop-up cicleta, que la, la idea era montar citicleta en un espacio físico por primera vez, porque nunca hemos, habíamos tenido espacio, no, hemos, no tenemos espacio todavía. Implementamos el concepto de pop-up y por dos meses eh, tuvimos un espacio desarrollando eh, de manera sistemática con programas las actividades, todas estas actividades que mencionamos, más otras nuevas, eh, clases, eh, talleres eh, de reparación, de, de bicicleta. Hicimos que queríamos que el espacio estuviese abierto a la gente, que se acercaran, pasaran a tomar un café, conversar. Y al mismo tiempo, este pop-up -pop fue un laboratorio de trabajo. Ya había empezado desde antes y terminó después, pero... Fue el laboratorio para probar un proyecto en paralelo que se, se llamó Educleta. Educleta consiste en una plataforma en línea a la que puedes acceder para leer y ver videos de lecciones cortas que van desde conocer las partes de una bicicleta, saber qué talla de bici necesitas, hasta cómo circular por la calle y arreglar una avería mecánica. Y una vez aprobado el curso como instructor, puedes impartir las capacitaciones presencialmente a otras personas. Yacer nos explica con detalle cómo junto a un equipo desarrollaron esta plataforma. Pues te hablaba, pero esto fue bien interesante porque en un, con un equipo multidisciplinario desarrollamos, yo estaba ejerciendo como el informático pero líder de proyecto. había gente en comunicación, copywriting, en una, la de copywriting por ejemplo es feminista, entonces estuvo observando de que el programa fuera seguro para mujeres era una de, la, de las metas. Entonces las personas pueden aprender por su cuenta a través de una plataforma de aprendizaje electrónico y en la etapa actual, eh, ellos, actualmente ellos pueden venir a hacer las prácticas con nosotros, pero estoy viendo cómo este año despliego programas hacia otros lugares, que sería cuestión de involucrar a negocios de bicicletas que quieran ganar visibilidad la verdad que hay muy, muy pocos, no pasan de cinco eh, eh, o otros otro organismos que quieran tener bicicletas y que quieran hacer el programa, la parte práctica que es muy sencilla después de que ya la persona estudió todo online Él se define a sí mismo como un emprendedor social un activista que ha encontrado la forma de sostener su labor económicamente aunque con mucha dificultad Proponer a la bicicleta como el medio principal de transporte de una ciudad cuesta mucho trabajo en todo el mundo. Y Cuba es un terreno difícil cuando se habla de cambiar mentalidades, de aceptar algo nuevo. Las críticas y la desconfianza son una constante. Eso afecta un montón, hay que... Están todos esos estigmas, toma mucha energía, no son claros, tú te das cuenta con el tiempo la manera que te tratan. Eh, si eres alternativo por ejemplo yo me, me considero alternativo porque no no me siempre busco hacer las cosas de diferente manera eh, más relajado me gusta mucho la libertad eh tirar eh, espacio que la gente tenga la libertad de hacer lo que le da la gana no me metan como piensan como creen que debe ser la política eso no es mi negocio mi negocio es que monte en bicicleta entonces Nada, o me miran de hippie o, o de un poco loco o qué sé yo y esto demora, demora la comunicación pero, pero mira, también ya hay jóvenes de mi generación que están llegando, están madurando están llegando a los 30, están pasando de los 30 les empiezan a dar ciertas responsabilidades y con ellos eh, es más, está siendo más fácil dialogar eh, son universitarios como yo tienen un poquito de mente abierta y Está funcionando. A su parecer, la energía y esfuerzos que emplea desde Citicleta se desperdician mucho por ese ambiente. Asegura que de estar en otro país habría logrado mucho más. Por ejemplo, actualmente la nueva ley de empresas no contempla abrir actividades recreativas o turísticas. Por ello, está enfocando sus esfuerzos en crear proyectos que tengan impacto social y le puedan hacer una exclusión para volver con los tours guiados para extranjeros y generar ingresos económicos. Después de la pandemia, está en una situación económica muy difícil. Ha tenido que sobrevivir vendiendo algunas piezas de bicicleta que utilizaba para los paseos que daba a turistas y así sobrellevar el día a día. Sin embargo, el objetivo de ver nuevamente a La Habana con una movilidad principalmente ciclista no se detiene. Ha tocado puertas y conocido gente que se sume en este emprendimiento. Así llegó en 2022 a Dinamarca para tomar parte del masterclass que organizaba cada año el despacho de diseño urbano Copenhagen Ice. Para asistir, consiguió un préstamo para el avión y los gastos de estancia y el curso fueron parte de un apoyo que ganó. Ahí conoció a más emprendedores de la bicicleta como a Sven Herrmann, de Alemania, quien a su vez le presentó a Hub Kellner en un viaje que hicieron juntos a Cuba. Ambos se sumaron como ponentes a la idea del Festival de la Bicicleta de La Habana, impulsado por la Embajada de los Países Bajos, que además invitó a Jaime Garrido, consultor español radicado en Ámsterdam. Todos ellos se sumaron a una idea que venía gestando y hacer junto con su novia, la modelo Aurora Couret crear un Festival de la Bicicleta en La Habana. Del 3 al 5 de marzo de este año, con el apoyo de la Embajada de los Países Bajos, el Recinto Cultural Fábrica de Arte Cubano recibió el encuentro en el que se compartieron experiencias de Europa y Cuba desde el cine, turismo, moda, todo alrededor de la bicicleta. La experiencia del festival lo volvió a llenar de energía, pudo contar con un equipo de universitarios que lo apoyaron en toda la producción y confirmó el potencial que tiene para convocar y desarrollar ideas. Ahora mismo está iniciando otro proyecto, Ellas Pedalean, de la mano de una de las facultades de la Universidad de La Habana, para mejorar el entorno y la movilidad de las estudiantes. Con el otro proyecto que, que nos estamos planteando para este año, hay un centro de estudios, una facultad de la Universidad de La Habana, a la que quisiéramos enseñar a montar bicicleta. Es una facultad que aproximadamente el 25% son mujeres, también hay muchas trabajadoras mujeres, y están ubicados en una parte céntrica de la ciudad, de la ciudad, pero que también está muy bien conectada. Y se puede caminar allí, pero lo segundo mejor para moverse es la bicicleta. La, no hay muchos buses en los alrededores, que la bicicleta tiene mucho, mucho potencial para ellos. Y, y realmente es una petición de ellos. Me pidieron una vez que, que era montar bicicleta alguna y empezamos a plantear un proyecto. Necesidades que tienen en, es, en esencia es aprender a montar bicicletas y tener un parqueo de bicicletas. Entonces, con este proyecto vamos a intentar ir estas dos necesidades y además eh, aprovechar el, el marco para desarrollar otras actividades que ayuden a emancipar a la mujer, que ayuden a formar eh, más instructores para nuestro programa, a socializar y, eh, la bicicleta y la cultura de la bicicleta. Estamos hablando de una facultad que de donde salen los periodistas de todo lo que tiene que ver con información y comunicación, salen de allí. Aún con los recursos económicos limitados y las resistencias al cambio que ocurren en todo el mundo y las particulares de Cuba, Citicleta sigue tomando fuerza. En enero de este año volvió la bicicleteada nocturna y los planes para expandir la plataforma Educleta siguen en pie. Yacer no se detiene. En su corazón y en su mente está una Habana ciclista disfrutable e independiente del insufrible transporte público. Ya se tuvo una vez, fue real y recuperarla es posible. Incluso, su ejemplo le podría devolver las esperanzas a muchas ciudades latinoamericanas que aún no ven el potencial que tiene la movilidad ciclista para el bienestar de su gente. Si quieres escuchar más episodios de Cletofilia Podcast, revisa todas las plataformas de audio como Spotify, YouTube, iVoox, Google Podcast, etc. Estamos ahí y cada semana subiré un episodio nuevo. Y recuerda que en Cletofilia amamos lo que a ti te mueve.